Bueno, saludos, soy Israel Manguera. En esta hora les voy a mostrar eh, la forma de crear una imagen o un fondo en PowerPoint en 3D. Bueno, entonces iniciamos. Abrimos PowerPoint, documento en blanco. Damos clic aquí abajo. Damos clic aquí donde dice nueva diapositiva. Cogemos documento en blanco. Damos clic en la primera y la borramos. Entonces vamos a trabajar en esta. Entonces damos clic aquí en insertar, luego en formas y cogemos esta que es apareció, la forma que parecía un cuadro, presionamos aquí, la agrandamos hasta donde, hasta donde querramos, hasta aquí, hasta aquí ustedes la pueden poner más grande si quieren. El fondo, voy a escoger uno. No, no le den incline el el fondo, escojan de aquí donde dice relleno, forma. Y aquí escogen el color que quieran. En mi caso, voy a escoger un. Vamos a escoger este. Luego, vamos a clic en insertar forma. Y aquí, escogemos la forma que querramos. En mi caso, les voy a hacer la muestra con diagrama, con un diagrama de flujo y voy a escoger este ustedes pueden escoger cualquiera si no solo que en el video eh, considero mostrarle con este y a este diagrama de flujo le vamos a poner un color le voy a poner vamos a ponerle el mismo color de fondo una vez hecho ello que como el mismo color, el color que queramos ustedes pueden escoger el que quieren damos clic en efecto de forma y le voy a, voy a poner a coger rotación 3d y voy a coger aquí mire en el fondo ustedes pueden mirar cómo va cambiando y en mi caso voy a coger esta miren si ustedes quieren cogen una que se salga del de la imagen como pueden ver solo que cuando ya le hagamos le demos la moldeemos se va a ver diferente en mi caso voy a coger esta miren como se ve sencillo Luego, do luego doy clic allí mismo y me vengo aquí en eh, bisel y escojo una de estas la que mejor convenga en mi caso de esta la bajo un poco más allí ahora eh, como esto es un video de 5 minutos no puedo dar no puedo retocar mucho pero ustedes acaban eh, agregándole más cosas y va quedando mejor entonces continuamos con insertar forma en mi caso voy a insertar eh, voy a jugar con esta ya le clic aquí esto es para darle más efecto de 3D al fondo entonces doy clic clic aquí Y, aquí subo aquí y doble clic allí entonces vamos a darle un color a, a este lazo que colocamos allí un color que combine bien con el rojo vamos a darle ahí entonces aquí vamos a darle control c copiamos luego damos control v de seguido varias veces hasta que nosotros lo consideremos correcto y en mi caso lo voy a dejar hasta allí miren ahí ya va quedando en 3D ustedes van juegan con la o sea ustedes cogen el, el, lo que necesiten lo que ustedes consideren convenientes en mi caso escogí esta forma solo para mostrarle entonces damos clic en el último el último lazo que que hay en el último damos clic allí luego damos clic en relleno y después un color que se eh, vea mejor con el fondo mi caso y a escoger se ve mejor dejemos este y aquí si ustedes quieren to tocan otra y escogen otro color Y así sucesivamente van escogiendo si quieren o lo dejan hasta ahí bueno voy a dejarlo hasta ahí porque el video no es bueno ustedes aquí van en estar van jugando con todo y acá cuando tocan les da la, la, la opción y acá en forma también pueden ir eh, agregándole efectos de eh, como les digo de reflejo si le agregamos reflejo se va a ver aún más real el 3d debido a que comienza a darle una forma acá, en la parte de atrás comienza a darle un toque totalmente distinto pero que, quiero dejarlo hasta ahí para no extender el video entonces ahora si queremos poner esta, esta imagen en 3D, ah, si ustedes quieren pueden, pueden poner una, una foto de ustedes sobre este sobre esta tabla y luego dan clic en traer al frente entonces ella va a quedar sobre todo y se va a ver muy muy muy hermoso yo ya lo he hecho se lo recomiendo eh, ya para guardarla y si ustedes quieren ponerla de fondo en su computador dan clic en archivo exportar cambiar el tipo de archivo y vamos a escoger formas de formatos de intercambio de archivo bueno aquí es este para para imagen damos doble clic allí y vamos a guardarla en escritorio miren aquí está la imagen si ustedes quieren cambiarle formato a la imagen ahí están hay muchos formatos si la quieren poner gif mpng también pero voy a dejarla como está lo voy a guardar le doy que solo esta a que guarde que la convierta cuando ya la convierta nos deja seleccionar aquí para minimizar ahí está la imagen lo que pasa es que se me pegó el, el Word, el el PowerPoint, pero me problema lo puedo cerrar de la forma forzada. Pero la imagen ya está aquí. Si yo lo doy clic derecho, establece como fondo de escritorio, miren cómo quedó. Eh, quedó un poco distorsionada porque no la puse en, en el tablero de PowerPoint, no, la, no tomé todo el cuadro. Si ustedes quieren poner el fondo, si quieren que quede mejor tomen todo el el, todo el fondo, tomen toda la tabla de PowerPoint y así eh, quedará mejor. Bueno, no si es todo por hoy, espero que lo disfruten y aprendan a crear sus fondos en 3D y sus más en 3D. No olviden de tomar todo el cuadro de PowerPoint para que no les quede así como me quedó a mí. No obstante yo lo sé arreglar para que tome todo el cuadro en configuración del sistema, en personalización.